que esta casa se ponga dentro de lo que es parte del patrimonio de la provincia, así que hay un todo un trabajo ahí para hacer para adelante, y si sí está dentro ya de lo que es un espacio cultural de la provincia, está inscripta como tal, un Bien. espacio para el arte, la cultura, todo lo que sea la danza o la literatura. Bien, en este espacio que estamos hablando, Gabriel, tenemos muchos cursos que dictás, lo aprovechás, ¿cómo aprovechás ese espacio? Sí, básicamente son varias salas, donde una lleva en su interior una tienda natural, donde se venden productos intactos, todo lo que es material orgánico, todo lo que es las hierbas y las especies son todas orgánicas, y luego en las distintas salas, eh, llevamos un año y medio en funcionamiento, más o menos, un poco menos. Y se hacen talleres de cocina infantil, que se llaman Cocineritos, bien. la cual los peques, es un placer trabajar cada sábado con ellos, de lo poco con post pandemia y algunos bajones que hemos tenido por pandemia también, seguimos llevando adelante, empezamos con un grupo muy pequeñito, y ya hoy por hoy estamos en una media 15, 20 alumnos, y a veces cerramos el año pasado, por suerte, con más de 20. Así que bueno, el espacio se ha ampliado para que Cocinerito ahora trabaje con aire acondicionado en otra sala más grande, ah, se bien. adecuó. Y luego las salas son temáticas, se hacen degustaciones, se hacen talleres de pintura, talleres de... Todo tipo lo que hace al arte, sí. eh, talleres literarios, así que bueno, pues una casa también abierta a todo el que tenga un proyecto, una idea cultural, no tiene problema en comunicarse conmigo y, y dar un espacio a esa ah. gente que necesita un poco. Eh, si mal no recuerdo, en, en tu espacio se hizo la presentación también de un libro. Exacto. Eh. Y aparte también tenía otros eventos. ¿Tenés programado otro más adelante? Contanos sí. un poco. Eh, estuvimos hace unos 15 o 20 días eh, ayudando un poco a un escritor joven de acá de, de San Juan, Leo. Presentó 300 días al sol, un, su primera obra. Así que bueno, fue un placer también acogerlo en la masía y un poco entre lo que es la editorial y, y la masía le dimos un cable. Y por otro lado, eh, este domingo, eh, largamos el primer mercadillo artesano, donde ah, hemos amigo. tratado de que... Contanos ahí un poquito. Básicamente sea esto, haya mucha artesanía, mucho... Trabajador que esté haciendo el producto eh, Son 14 puestos Los cuales 10 son artesanos eh, al 100% Y la idea es eso Estamos en calle Cano, cerca de la ruta 40 Entre Rioja y Jujuy Así que bueno, ahí para el, el 206 en la esquina Para la gente que quiera ir en colectivo Y básicamente, bueno, la idea es eso Que va a estar abierta a partir de las 19 horas La puerta, entrada libre y gratuita A las 21 horas Tenemos un artista invitado, Daniel Giovenco Folclore sí. muy muy bueno, un cantautor sanjuanino y ahí habrá un derecho a show para un poco ayudarlo también a Daniel pero bueno, la idea es esa, el espacio estará abierto hasta las 12, 1 para el tema de lo que hace la, la muestra de, de, de la artesanía bien, yo por ejemplo soy artesano necesito exponer o mostrar mi, mi trabajo uh -huh. mi, eh, mi artesanía, lo que uh -huh. hago me comunico con vos sí efectivamente ¿Cómo, ¿qué más hay que hacer? puedes comunicarte a través de las redes sociales sí. en, la, en Facebook o en Instagram es la masía 1940 así de sencillo con ese y si no, el WhatsApp es el 264-629-2143. Con ese número es mandar el, el WhatsApp y, y nos ponemos en contacto, ningún problema. La idea también es esto, estos mercadillos los haremos una vez al mes, ya casi de manera fija y continua. Bien. Eh, porque en Rawson creo que no hay mucha diversidad de, de, de opciones y trato que la masía un poco de esto, un toque cultural, un poco el mercadillo. Eh, hacemos una vez al mes eh, lo mismo, pero con emprendedores trabajamos con marcas como Say marías, distintas marcas que vienen gratuitamente accedemos al espacio ponen su stand y nosotros lo que hacemos ahí es una degustación gratuita a todo el público que quiere acceder gratuitamente y si compra mejor y la idea también es eso pequeños productores que tienen a lo mejor en calle 15 calle 16 el emprendimiento y están un poco alejados que se nucleen de en la masía Rausan, sí. aparcar en la puerta que es muy sencillo eso y, y de conocer todos estos productos que tenemos Bien. igual cuidado porque yo te cuento José yo la otra vez fui y me dio eh, para probar el aceite de oliva. Estuve como dos semanas ahogado. No me convidaron ni agua, ni vino, nada. O sea, tenía ahí todo. Bueno, <risa> ¿A eh, qué se debe, ya que estamos acá, a qué se debe que un aceite te puede provocar algo o no? Bueno, es, es el varietal con el que está hecho. En San Juan eh, no hay una oleoteca, somos muy fuertes en vinos y tenemos okay. muchas vinotecas. Tenemos la mayor producción de aceite de oliva de la provincia, de la, de la nación, siendo la provincia que más fábricas tiene, y no tenemos lugar donde no se puede degustar aceite. En la masía pueden ir gratuitamente, a degustar, les explico el porqué. A veces un varietal como el arauco, que es muy autóctono nuestro, es bastante fuerte, y a lo mejor coratina, picual, otros son más aromáticos, más suaves. Entonces eso hace que, como con el vino, hace 30 años no existía más que blanco y tinto, y ahora hay sí, toda una cultura, una el aceite estaba yendo al mismo camino, donde ahora hay varietales y ahí ya no es todo blend o mezcla. Perfecto, bueno, eh, entonces ya conocemos lo que es la Mesías, eh, tenemos lo que nos dicta o lo que nos brinda la Mesías uh -huh. y el espacio que nos está brindando ¿Y algo para el 14 tenés organizado? Se está organizando para el 14, eh, hay mucha, mucha oferta, entonces la idea era que la chica que venía está con Fiesta del Sol Justo eh, no ensayaba y ensaya ese día, así que lo vamos a postergar al 17, Ah, bien. lo estamos montando para el día viernes y también el espacio, si quieres ser utilizado por alguien para un evento, evento privado, una ahí charla, un curso o una fiesta privada, pueden contactar claro. también, que está Se para eso. con tu número de WhatsApp Exacto. o al Instagram, y uh -huh. ahí te hacen la consulta Exacto. y ahí voy ya empezamos Nosotros o bien alquilamos el espacio, eh, tenemos una aforo de 50, 60 personas sentadas, con bien. silla, mantelería y demás, y si no, ponemos todo, el catering, la bebida, la torta, música, podemos hacer las dos opciones, o la gente puede contratar una parte, lo, lo que ellos vean. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido a Gabriel. Espero que en la próxima eh, te pueda llegar a decir el evento que vayas a hacer. Bueno, contás seguro, con nosotros que sabes que, que te vamos sí, a poner. Gracias, soy yo, Carlos, por el espacio y, y por darme una mano. Invitados están a, a cocineritos cuando quieran y, y a hacer una mano ya también. los niños. Vos tenés niños, ahijaditos. Ahí puedes mandar el aijadito, ah, dice. Sí, que aprenda sí. a cocinar para recién, el padrino. Recién lo hablamos justamente con Gabriel, que es cerca de mi casa, así que eh, no, no, lo podemos arreglar tranquilamente. Sí, sí. Bien. Todos los sábados de 10 y media a y media es Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos tenerte pronto que hayan muchos eventos Ojalá y que puedas, sí. bueno, difundir un poco lo que es cultura de, también de todo los Todo lo que sanjolinos. sea evento cultural y todo sea promocionar a veces los espacios para la cultura, encantado de venir y, y presentarlo, claro que sí. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Compañero. Bueno, muchas gracias, Charlie, muchas gracias.